¿Ustedes eh, están en... Eh, te gusta? Sí. ¿Conocen algo de la República Dominicana ustedes? Es un país precioso. El baile, la comida, el ron. ¿Y artistas? ¿Qué artistas les gusta? Juan Luis Guerra. ¿Y por qué? ¿Cuál tema? ¿Algún tema especial? ¿Burbujas burbuja de amor? Sí, sube la minirurubina. de <risa> que <risa> la que lleva el café en el campo. ¿Todos son bonitos? Palomita Blanca. Ah, pues se conoce todo. Estrellitas del campo. Estrellitas y duendes. Oye, este es <risa> magnífico. ¿Y qué, qué, qué, qué le ha gustado de allá a ustedes? La, la, la, la amabilidad de la gente ¿Ah? ¿Y la, con, ustedes que conocen este lugar aquí en Nueva York, qué, qué, qué diferencia pueden notar? El ¿verdad? estrés, el estrés, aquí viven como locos y allí saben vivir mejor ¿Pero te gusta venir aquí también? Es la primera sí. vez que vengo ah. la ¿Te gusta bueno, venir a ver la aquí? primera vez Bueno pues... Charo. Si quieres enviar un saludo a la República o algo. Hombre, besito desde una española que está en Nueva bueno, York. tengo que decir que yo tengo un cuñado dominicano. ¿De qué parte de España soy? Valencia. Muy okay. Le agradezco muchísimo. De nada, a ti. Sí, sí. Beso a la República Dominicana. Beso a la República Dominicana. Hasta la próxima. Gracias.